Moradores, dirigentes comunitarios y autoridades de la sección Canete, perteneciente al municipio de Tenares, exigen a las autoridades la continuación y terminación de varias obras que fueron prometidas desde hace dos años atrás por funcionarios del actual gobierno. Estamos reclamándole al señor gobernador a la del de caneta porque nos vamos huérfanos de, de autoridades. Y nosotros queremos pacíficamente de que nos dé una ayuda porque nosotros no podamos llegar a la gobernación donde el gobernador. Pero pues, ahí sí puede llegar. Para no se le esconde, para nosotros no le esconde. Y necesitamos de que él no haga la diligencia lo más que se pueda porque estamos intercistados. Esa es una comunidad muy, muy... Ahí hay de todo. Pero todo se pierde porque aún los niños, uh -huh. aún los niños que se enferman, tengamos que sacarlo al hombro, no se sabe hasta dónde porque esos son unos derrumbes que hasta uno que es grande, si se derrumba, se mata por ahí, eso se ha derrumbado, vuelvo a paz Cordero, NTN, su noticiero regional.